La neumonía, enfermedad prevenible mediante la vacunación. Semana epidemiológica 32 del año 2022, región San Martín. 1.674 casos y 107 muertes en todas las edades. El neumococo puede causar cuadros clínicos graves con riesgo de muerte, Pese a ser prevenible mediante la vacunación, durante el 2021 la neumonía por neumococo produjo 91.974 casos y 9.265 muertes en el país en todas las edades, de acuerdo con la información del Ministerio de Salud, MinSA. La Semana Epidemiológica 32 del año 2022, acorde con el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del MINSA, muestran que en el Perú se van registrando 45.522 casos de neumonía en todos los grupos etarios, con 1.000 945 de fusión. La Organización Mundial de la Salud, OMS, tiene entre sus recomendaciones la administración de la vacuna antineumocócica conjugada trevalente, que protege contra 13 de los más de 90 serotipos de neumococo que existen. Esta vacuna protege la salud de las personas no solo de la neumonía, sino también de otras enfermedades causadas por el neumococo, como la meningitis, sinusitis, otitis media y septicemia. Las vacunas contra neumococos se encuentran disponibles dentro del plan de inmunizaciones que tiene el Estado para niñas y niños menores de 5 años en 3 dosis a los 2, 4 y 12 meses de nacidos, adultos mayores de 60 en una sola dosis y pacientes con comorbilidades como asma, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, entre otras. Perú cuenta con uno de los programas de vacunación más completas de la región. Evitar el brote de una enfermedad prevenible mediante vacunación no solo salva vidas, sino que también ahorra recursos en la respuesta al brote y ayuda a reducir la carga que supone a los sistemas de salud, los cuales ya están sometidos a una fuerte presión por la pandemia del COVID-19. Por esto, la importancia de sensibilizar a la población sobre el valor de una cultura de la prevención a través de la vacunación. Las vacunas salvan millones de vidas cada año. Dato 2022 Perú, semana 32. Menores de 5 años, casos 13.910, muertes 108. Mayores de 60 años, casos 14.459, muertes 1.498.